Puse a recuperar esta propiedad por el derecho que me da de ser indígena. Con el apoyo de, de la asociación anterior, de la asociación que aún no tiene personería y con el Consejo de eh, Cuando... nosotros sabíamos, verdad, que esta casa estaba abandonada, totalmente abandonada. No tenía nadie que la habitar, ni nada. Y el sábado... ¿Cuál sábado? Sí, el sábado en la noche, nos dispusimos, verdad, a alojarnos aquí, cuando al domingo en la mañana, este, como a las nueve o 10 más o menos, llegó un muchacho por allá al frente, teníamos el portón cerrado, el muchacho llegó con un cuchillo, apurreando el portón. Diciendo que, que teníamos que teníamos cinco minutos para salir, porque si no él empezaba a volar mal. Totalmente agresivo, diciendo palabras obscenas y diciéndonos amenazas, ¿verdad? Que no podíamos poder dormir, más nunca tranquilos aquí. Y que si íbamos a dormir, vamos a dormir para siempre. Después se fue para abajo, porque ellos tienen las casas aquí abajo. Se fue a buscar a toda la familia, vino primero por delante con un muchacho, con otro muchacho, vinieron dos muchachos y, y dos policías en una patrulla. Y nos estuvieron ahí, entreteniendo afuera, para, con la intención de que el resto de la familia ingresara por el lado de atrás. y Entonces, la, cuando estábamos aquí hablando, yo escuché a mi mamá que, que gritó, verdad porque mi papá también estaba aquí, atrás, aquí al lado. Mami nos gritó a todos y nos dijo que por el lado de atrás habían estado todo el resto de la familia. Venían con cuchillos, con palos, con un rifle incluso, este, con tubos de hierro y todo, y con un, como un gancho, como un garfio, uh -huh. con todo así pegado a un garfio. Venían por el lado de atrás este, es, gritando, diciéndonos un montón de ofensas, y se nos tiraron a todos con, con, a golpearnos. y se le tiraron a mi hermano con palos, entonces en eso mi papá se metió, le quitó el palo al muchacho y para tal le llegó la muchacha, una muchacha. Eh, eh, pero se, la muchacha venía con el gato, entonces cuando le, se lo lanzó a mi papá y le cortó la, de los dedos, los cuatro dedos, se los hirió. incluso hasta el quinto dedo, le cosieron a mi padre los cuatro dedos. Y después otro muchacho le, le reventó el párpado del ojo, uh -huh. eh, y ese mismo muchacho le desbloqueó el hombro también de la otra mano. A, a mí, una de las muchachas que está aquí, que son una maestra, que se llama Dinia Sosa Navarro, se me tiró encima, cuando yo tenía a mi bebé eh, alzado, uh -huh. se me tiró encima con un banco para con la intención de, de golpearme, ¿verdad? Y, y le jaló el bracito a mi bebé y me lo jaleaba para todos Y como mis tías no la habían dejado pasar por el lado de atrás donde ellos llegaron, ella vino se dio la vuelta y me encontró ahí sola allá adentro. No tuve cómo defenderme porque yo tenía el bebé encima, ella se me tiró y me golpeó toda y me jalaba mi chiquito y eso se metió mi para defenderme y, y toda la familia empezó ahí a a pegarle a mis tías también, a mi hermano le pegaron con un tubo de hierro en la frente, a mi marido se le tiraron todas las mujeres a, a encima y le jalaban el pelo y le pegaban con palos y lo mordían y todo, eh, hasta que la policía, verdad como pudo porque son muy pocos policías los que, los que vienen, ¿verdad? Y de ahí se sabe que los... Las personas no indígenas son bastantes y ellos se, se tienen dinero suficiente para trasladarse en carros de aquí y, y amontonarse aquí, entonces obviamente son más los no indígenas que los oficiales que nos, nos mandan. E incluso ayer en la noche la policía misma dijo que si esos que estaban allá afuera haciendo bulla se metían, ellos no iban a, a tener fuerza para, para detenerlos porque eran, son muy pocos los policías que vienen. ¿Cuántos...? Eh, esto fue el domingo 31, ¿no, verdad, el inicio. 30. El 30, perdón, el domingo 30. ¿Cuántas personas exactamente fueron las que agredieron? Eran como 14 más o menos. ¿Y ustedes en la casa cuántos estaban? Estábamos... O sea, los 8 más o menos. más o menos? 8 más o menos? No, a que... Entonces, ¿Incluyendo, también, incluyendo niños? ¿Cuántos niños? Dos. ¿Y cuál ha sido la situación después? la Después sí, la situación ha sido muy tensa, porque hay, con ellos ahí en la cocina, ¿verdad? Van, pasan para arriba y para abajo y... Ellos no pueden pasar. Ellas no pueden pasar. no pueden pasar. Es que está bien encobrenada porque la señora. Dicen que no pueden pasar. Ella no cuatro. pasar. Llega. Se mantien, no, mantienen allá. Sí, no estamos aquí, tranquilos. No tenemos ningún documento. O como dijo la, la señora aquella. No tenemos ningún documento. ¿Sí? ¿Eh? No, no. Y se quedó que no iban a pasar que más, no a personas, más personas, solo las que estaban y, aquí a él. No, no, no, no, no, usted está equivocado, señor. O sea, nosotros que no podemos, no y entraron los Don amigos, Warner, y permítame un segundo. Eh, ¿Quién? Yo, permítame un segundito. Esta situación es así. Aquí pasa, sí. A nosotros nos impide que, que pasemos de aquella puerta. Nada más ya se y le informó abajo, no ya se le abajo. Paso a, sí, a ese, ese lado. La, se la señora en la, la, la mañana, la mañana la ella sale aquí. ¿ah? Entonces, Entonces, si eso no es provocación, si eso este, no es este, otra cosa, nosotras este, le manifestamos a usted en la mañana como encargado de la fuerza pública. Que nos íbamos a mantener solo los mismos que hemos estado hasta ahora. Hemos mantenido esa palabra y le pedimos que, por favor, desde ayer nos extendieran un documento donde, nos, donde dijera que teníamos el acceso libre de entrar y salir y, asimismo, permanecer las mismas personas dentro de la casa de habitación y que se respetara el que se utilizara únicamente el baño para mientras de que el gobierno resolviera algo. El comandante ordenó que se mantenieran e únicamente las familias que estaban acá. ¿Él va a informar ahí? Aquí, ¿Y las afectadas? Para tenemos, para tenemos ¿Para a ver? la señora que acaba de entrar, que ha tenido conflictos directos con nosotros, y no creo que sea conveniente que la señora esté ahí. De igual forma, hemos expresado a la fuerza pública que William García, y su familia, y igual que Tais Lisset Vidal tienen medidas y que no pueden estar en, eh, aún siendo abierto porque está dentro del territorio indígena activo. Bueno, yo, yo, yo, yo no lo he ya, yo tengo que ver, tiene razón usted, ¿sí? tengo que ver algo, algo que ambos te diga. Porque que me diga, pero respetuosamente, respetuosamente, usted, usted me lo hay un documento, hay un documento, que me explica, pueden entrar lo tenemos, pero yo pienso que ya o sea, ha sido... entonces, esperen entonces podemos llamar a la gente de Río Azul y de Puente y todos pueden ingresar hoy, así, aquí, ahorita, aquí mismo. Así como ellos no han estado aquí y entraron así como... O sea, yo pienso que, como le dije ayer, nosotros, por parte de los indígenas Bribris hemos llegado al entendimiento de tener paz, y tranquilidad, al menos entre las personas que estábamos dentro, <tose> respetando esa parte. Y desde sí, sí. ayer le manifesté. Además, yo creo que la Elba la Elba está, está, está aquí el hecho, porque ella también está. es afectada, sí, sí. pero ah, esas son personas que entre, acaban de ingresar, no. No, güila no nos dejemos, si no dejemos que esa gente, que queden ahí. O sea, eso es como un atentado contra el ministro. Seguimos. Seguimos. Porque, de hecho, esto que pasó queda registrado también. Nosotros estamos aquí como observadores, entonces no podemos intervenir ninguno. Pero sí estamos observando. O sea, todo. Y es importante también. Eh, me pasaron esta pregunta a Estela. Estela. El nombre del primer muchacho con el machete. El, que el primero que entró... Pues si quieres preguntar. Sí, el primero que entró, ¿quién era? ¿Qué estaba ah, Se llama Kevin Mora Amarca ninguno Sí, pero así es. Sauta. Kevin Mora Abarca. Abarca. Estábamos hablando de cómo ha seguido la situación también, ¿verdad? Ah, sí, ya, ya como usted ha podido, usted ha podido ver, este, la situación es muy tensa porque los policías no pudieron hacer nada para, para sacar a esa gente. Se ponen violentos, como ya se sabe, como ya se ha visto que los no indígenas son muy violentos, muy peligrosos, este, ¿qué van a poder hacer ellos para defendernos? Absolutamente nada. Y de nosotros estamos totalmente desarmados. Totalmente desarmados, porque incluso hasta el final para nosotros preparar los alimentos nos quitaron. Todo, todo, todo, todo. ¿Cómo están haciendo con la comida? Eh, apenas eh, bueno ellos nosotros teníamos una plantilla de, de gas uh -huh. pero cuando ellos ingresaron así violentamente la botaron por allá y cortaron la manguerita y todo y botaron el, el cabezote del cilindro hasta que de ahí, apenas ayer mi papá pudo conseguir los medios para para ir a comprar otra otra manguerita a duros costos porque otro problema es para poder salir a la calle, porque ahí está ese muchacho Kevin Mora y, y todos esos no indígenas allá afuera. Ya dos veces ha pasado que sale un muchacho de nosotros ahí a la pulpería que está aquí, aquí abajito, y lo corretean. Y ayer incluso un primo de nosotros había venido aquí de, de muy lejos, a cuatro horas de camino, y ellos, de ahí nosotros vinieron dejamos viajamos caminando. Y desde ellos, cuando iban allá para arriba saliendo, ese Kevin se fue atrás uh, y lo golpeó todo al muchacho. ¿Y de dónde viene el primo? Por? De, de, de Buenavista. Buena Pero a él no agredieron. Sí, Kevin Mora Barca. Espera que cualquier persona salga aquí y él va de una vez atrás. ¿Kevin Mora Barca es de aquí, del territorio, no, no indígenas? No, indígenas. Es, Kevin Mora Barca es el compañero sentimental de Dinia Sosa Navarro. Dinia es de la maestra que me agredió con Sosa Navarro. Navarro. Es familia de, de Tais. Lo desconozco. Y ellos no son indígenas, no. No, o sea, no. ni de ningún otro clan, no, ni a, no. de ninguna otra etnia. No. ¿Cuáles otras autoridades además de la fuerza pública no, no, no. han estado aquí? Ninguna. ¿La Cruz Roja? ¿Cuando atendió a don Julián? Cuando agredieron Pero... a don Julián, eh, la situación era demasiadamente violenta hacia nosotros, ¿verdad? Y eh, cuando la fuerza pública logró calmar un poco de, de el estado que, en que se encontraban los no indígenas, tuvimos accesibilidad de poder llamar a, a la Cruz Roja, pero la Cruz Roja de Buenos Aires manifestó que solamente tenían una unidad, la cual se encontraba en Cavagra y que si nosotros queríamos y si la situación era de gravedad, que viéramos a ver cómo con, con medios propios trasladamos a don Julián. Eh, don Julián perdió mucha sangre y como usted puede ver no tenemos los recursos económicos como para poder trasladar a don Julián y menos en la situación en la que nos encontrábamos. Entonces decidimos esperar. La Cruz Roja llegó como media hora después y, y lo trasladó a la clínica. Uh -huh. Pero realmente después de eso, nadie, solamente la fuerza pública y, y ya, que se han mantenido durante el conflicto, se han mantenido tres, cuatro, tres, cuatro. Y le hemos manifestado a la, a la fuerza pública, incluso al comandante y a don Oscar Jiménez, encargado de la fuerza pública de Buenos Aires, pero nos han dicho que tienen muy poco personal entonces no sabemos hasta dónde o cómo o qué hacer para, para, para que se pueda presentar más, eh, tengamos más presencia policial, porque, como manifestaba Grace, hacía como ustedes pueden ver, eh, estos agresores, porque han sido agresores, no tal vez en esta eh, toma de posesión de tierra, sino en las anteriores han sido personas violentas y tenemos que soportarlos ahí y de igual forma soportar a nuestros mismos agresores a compartiendo una misma casa de habitación. Eh, yo pienso que es eh, una forma como castigo para nosotros, porque bien sabemos que el gobierno que tenemos aquí en Costa Rica como que le pide permiso a una mano a la otra para poder hacer algo, porque hasta hoy ni, ni se ha hecho presente, ni se ha manifestado, ni, ni nada. Entonces pienso que es como, como una burla hacia nosotros.